La emisión vespertina de La Noticia, información relevante a esta hora. Exactamente. Hacemos contacto con María Jiménez comenzando la información. Adelante María. Vaya nuestro mensaje solidario y fraterno. Muy buenas tardes, Carlos Carreño y Rodiceli Cárdenas. El contacto informativo lo realizamos desde la plaza Hugo Chávez, ubicada en el cuartel San Carlos, en la parroquia Altagracia, a propósito de conmemorarse 34 años de la rebelión popular del Caracazo. Hoy el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, se ha volcado a las calles de Caracas para conmemorar este histórico acontecimiento que recordemos ocurrió el 27 de febrero de 1989. Venezuela recuerda esta histórica fecha cuando estalló la insurrección civil del Caracaso luego de los ajustes neoliberales realizados por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez la aplicación de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional detonaron la revuelta popular. En las imágenes que compartimos en vivo y en directo, Rodicelli y Carlos, allí el pueblo bolivariano venezolano levanta las banderas y una frase que hemos podido recoger durante el transcurso del día es prohibido olvidar. El pueblo venezolano no está dispuesto a olvidar a los mártires, a los que dejaron su vida en las calles de Caracas, en Guarena y otros espacios del país en estos rechazando estas políticas neoliberales y este paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Debemos destacar que el pueblo venezolano acompaña el día de hoy a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, también al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, la dirección nacional de la tolda roja que está presente en este lugar. También hay autoridades del Gabinete Ejecutivo, ministros, entre otras autoridades regionales y locales acompañando esta fecha histórica. Rebelión Popular del Caracaso y en este contexto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, publicó más temprano en sus plataformas digitales, hoy 27 de febrero, el pueblo venezolano no olvida la barbarie y la injusticia del puntofijismo y el imperialismo norteamericano, fecha histórica de rebeldía frente a las nefastas políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez y el Fondo Monetario Internacional. Quiero compartir con ustedes también en este día memorable el testimonio de la población venezolana que está en este lugar, que recuerda 34 años atrás de estas fatídicas fechas para Caracas y para el país. Bueno, estábamos en Mérida, damos medicina en Mérida. Y dos años antes, es necesario recordarlo, el 13 de marzo de 1987, Mérida se encendió. Y precisamente en esos días de febrero estábamos protestando por el alza de las tarifas telefónicas. También estábamos protestando. Por el incremento que se venía dando del transporte, producto del incremento del precio de la gasolina, Mérida, que nos tocó estar allá en el año 1989, Mérida también fue reprimida como toda Venezuela. Luego una. Comisión de estudiantes universitarios, decidimos venir a Caracas los primeros días de marzo a brindar desde la Universidad Central de Venezuela nuestro apoyo y nuestro respaldo al pueblo reprimido. Y la historia se repite, los hijos de aquellos gobernantes fueron los mismos que propiciaron las guarindas, son los mismos que dirigen los partidos de la derecha, son los mismos que aspiran. O volver a tomar el poder, le decimos a 34 años. Que este pueblo en el, en el año 98 escribió su destino. El destino es seguir haciendo revolución. Por eso nosotros estamos convencidos que está prohibido olvidar. Y ellos forman parte. Esos que aspiran hoy en una ICA internas de la oposición son los hijos de aquellos que asesinaron. Por lo tanto, son de la misma naturaleza. Naturaleza asesina oprobiosa naturaleza saqueadora. Prohibido olvidar. Este pueblo está claro, este pueblo está convencido y este pueblo está decidido a seguir haciendo revolución bolivariana y chavista. ¿Cómo compara aquel haciendo un paralelismo entre ese pasado nefasto que usted así lo ha dicho con la actualidad? Bueno, hoy día nosotros podemos afirmar categóricamente que en medio del bloqueo, que en medio de las sanciones, que en medio de esa agresión imperial continua, continua. Nosotros tenemos el mismo templo, la misma rebeldía y sobre todo el mismo coraje. Bien, vamos a escuchar en este momento la intervención de una de las víctimas de este acontecimiento histórico, el Caracaso, que va a ofrecer sus impresiones en este evento de gran importancia. Escuchemos. Buenas tardes, pueblo hermoso, pueblo guerrero. Buenas tardes, pueblo hermoso, pueblo de hombres y mujeres, guerreras y guerreros. Lo acaba de decir Chávez, el momento histórico que prendió la pradera, y a eso nos referimos hoy. Hoy es un día cargado de historia, porque ese mismo pueblo que tomó las calles, primero en Guarena, Posteriormente en Caracas, fue el mismo pueblo que dejó sus cuerpo tirado en Paraguay por la independencia de nuestra patria. Y que luego retomó sus armas en la guerra de la federación, de la federación para proseguir los sueños marcados por nuestros héroes y heroínas, por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Ese es el mismo pueblo del Caracas, el mismo pueblo que se resistió a que le impusieran un paquete de medidas neoliberales. De verdad que el imperialismo es masacrador. En tres días hizo el experimento en nuestra patria como para que tomáramos miedo y aceptáramos ese paquete que nos iba a llevar a hundirnos, Total y absolutamente. Por supuesto, ¿cuál es nuestra vivencia? De ver tanta gente cayendo en la calle, de ver las tanquetas. Y de verdad, cuando Chávez inició todo ese proceso cívico-militar, que hoy aplaudimos y abrazamos, porque realmente fue la salida para darle un zarpaso al imperialismo y decirle, aquí el pueblo no está solo, aquí tiene unos militares que están a su lado y allí nació la historia de Chávez, una revolución cívico-militar. Y bueno, en esos tres días en el Valle, de verdad, ya lo han contado durante todo el día y a lo largo de estos 34 años, qué pasó tanto en Guarena como en toda Caracas, y en el Valle no fue la excepción, allí el, la masacre... ...del segundo día, sobre todo del 28... ...cuando subieron a los cerros y bajaban a, nuestro, a los cadáveres... ...y los apilonaban allí en la avenida intercomunal... ...y después a medianoche lo llevaban allí al, al espacio de la peste del cementerio... ...eso hay que contarlo, hay que contarlo uno y mil veces... ...para que no se le olvide al pueblo lo que es capaz... ...y bueno, ya sabíamos la historia... Ya sabíamos la historia reciente de lo que había pasado en los países suramericanos, en Chile, en Bolivia, perdón, en Brasil, en Argentina, ya sabía lo que nos venía. Sin embargo, el pueblo estaba en la calle combatiendo y resistiendo. Y al tercer día estaban las persecuciones selectivas. Sabemos que llegaron a casa de camaradas y allí mismo, en su cama, lo masacraron. En el caso mío, llegaron a mi casa... Eh, el día miércoles, a la, prácticamente a las 3 y media de la tarde, un grupo de 17 militares tocaron a mi puerta, así como toques a mi puerta. Y cuando abrimos yo estaba asustada porque no era cualquier cosa. Yo estaba esperando tener a mi hijo, estaba a, a los pocos días. Me esperaban 12 días para tener a mi bebé. Y bueno, no perdonaron eso entraron, revisaron todo, hicieron un allanamiento y me llamó la atención porque eso es parte de la escuela de las Américas. Lo primero que veían, estos militares estudiados que habían estudiado en la Escuela de las Américas eran la biblioteca. Y me preguntaron, ¿quién lee esto aquí? Tuve que inventarle, no, un cuñado que estaba en la universidad. Pero ¿quién lee esto aquí? Dime? Bueno, cuando fueron al cuarto había un hermano mío muy enfermo. Y lo sacaron y en ese momento mi mamá dio un grito fuerte, yo grité, pero por favor, deben de parir, que ya yo rompí fuente. Algo le tenía que, que decir para que ellos no llegaran a masacrar a, a mi familia, pues. Y gritaba gritaba. En eso que sacan a mi hermano como buscando una víctima, buscando a alguien para, para hacer su trabajo. En eso yo caigo casi desmayada al piso y me pusieron el fusil en la sien. Eso era... Eso eran los, eh, bueno, los que estaban enfermos y sedientos de sangre. No le, no, no le bastaba con la cantidad de muertos que ya habían en la calle, con la cantidad de muertos que ya habían sido enterrados en la peste. Estaban a buscando a los luchadores sociales selectivamente y realmente, si eso hubiese eh, proseguido, quién sabe cuántos de ustedes y de nosotros no estuvieran hoy vivos. De verdad que gloria al bravo pueblo venezolano que paró esa masacre, de verdad. Y eso lo tenemos que entender todos los seres humanos que formamos parte de esta hermosa patria venezuela. El pueblo venezolano es un pueblo que tiene un espíritu de combate, un espíritu de no dejarse mancillar, y menos por el imperialismo. Así que esa demostración que hicimos hombres y mujeres Hace 34 años y que cuando vino el comandante Chávez sabíamos que ahí estaba un conductor de victoria y hoy con nuestro camarada Nicolás Maduro seguimos aquí y con todo este pueblo aguerrido sabremos que nunca más, prohibido olvidar y nunca más el imperialismo va a tocar con su bota sucia el suelo patrio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No podemos olvidar lo que la derecha sistemáticamente hizo durante la Cuarta República. Y para continuar en el contexto histórico del Caracaso, palabras a cargo del profesor Luis Brito García. Buenas tardes. me imagino que me han citado aquí ...en calidad de testigo histórico... ...por mi avanzada edad... ...he vivido no uno, sino varios Caracasos... ...el primero cuando era todavía un muchacho... ...fue una rebelión del pueblo de Caracas... ...contra una dictadura... ...inerme salió al llamado... ...de la protesta cívica... ...la señal era... ...las cornetas que iban a tocar... ...uno estaba en ese suspenso de repente sonó una corneta... ...otra, otra, otra, otra, otra... Toda Caracas y las ciudades venezolanas se volvieron... ...una trompetería como la que derribó los muros de Jericó... ...en ese momento supimos que la dictadura estaba caída... ...hubo disparos, hubo represión... ...hubo más de tres centenares de muertos sin embargo el dictador salió en puga ejemplo que el pueblo no debe olvidar nunca hubo muchas esperanzas. la izquierda intentó por la vía pacífica y fue proscrita y legalizada se recurrió a un procedimiento extraordinario se metió a todos los parlamentarios y guerristas presos y de allí no hubo más remedio que pasar a una lucha armada que duró 20 años y en la cual nuestra generación fue destruida. Sus líderes fueron asesinados, sus dirigencias encarceladas, sus mejores intelectos frustrados. Sin embargo, fueron perdidas esas décadas. Yo diría que no. Se acaba de decir ya que hubo un proyecto, un proyecto de la izquierda, un proyecto de la izquierda antiimperialista, un proyecto de la izquierda anticapitalista, un proyecto de la izquierda socialista, un proyecto de la izquierda nacionalista y que ese proyecto siguió viviendo a pesar de que iban cayendo uno tras otro los proponentes de esa lucha encarnizada y desigual porque no se tenían armas o casi no había armas. Era una lucha de las ideas contra la fuerza. Lamentablemente, en esa lucha, la derecha logró separar lo que nunca ha debido estar separado, que es el pueblo y el ejército venezolano. Bien decía Nicolás Guillén, no sé por qué dices tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo y tú, tú y yo. Ese error costó la pérdida de una generación hasta que llegó el 27 de febrero del 89. Es bueno meternos en una máquina del tiempo para situarnos por un instante en el país que se vivía para ese entonces. 80% de la población estaba en estado de pobreza. 40% del presupuesto se destinaba no a saldar la deuda social, sino la deuda internacional con el Fondo Monetario Internacional. No existía ni la misión Robinson, había analfabetismo, no existían las misiones que podían ayudar a la salud del pueblo. Este, y en líneas generales, en la deuda pública se iba más del 40% del gasto público. En esa perspectiva pasan varias décadas con partidos eh, populistas, que son en realidad dos partidos distintos y un solo populismo verdadero, Acción Democrática y COPEI. Hoy descansan en paz, afortunadamente, ya sabremos por qué. En medio de esta terrible crisis, apareció un nuevo candidato a Acción Democrática. Pero ¿cómo aparece ese candidato? Cantando pajaritos, ofreciendo pajaritos preñados, fantasías, etc. En la televisión de esa época, la mayoría de los jovencitos que están aquí no lo vieron, no lo van a creer, aparecían apoyando al candidato Reyes Magos que traían regalos manos que ordeñaban ubres que no se agotaban nunca parrandas navideñas ya Carlos Andrés ganó y un prestidigitador que sacaba palomas blancas de la nada ese candidato era la magia que iba a traer la prosperidad pero mientras tenía ese mensaje ¿qué hacía por debajo de la manga? meses antes se había publicado muy discretamente en un periódico el verdadero plan de gobierno que se llamaba Acción de gobierno para una Venezuela moderna. ¿Cuál era la verdad? Ese candidato no iba a traer ni la felicidad, ni la prosperidad, ni el trabajo, ni la salud. Lo que iba a traer era lo siguiente. Liberación de precios. Los precios iban a dejar de ser controlados. Liberación de intereses. Los intereses podían subir desmesuradamente. ...participación de las empresas extranjeras... ...incluso en la industria petrolera... ...parece mentira pero eso está en ese paquete... ...sinceración de intereses... ...cada vez que a la derecha dice una palabra bolita... ...es porque vas a estar una canallada inconcebible... Hay ...que sincerar los intereses... ...dejar que suban desmesuradamente... ...sin ningún tipo de control... ...y mientras el presidente firmaba un compromiso con el Fondo Monetario Internacional el empresariado de una vez empezaba a esconder los bienes subirles el precio inconmensurablemente hasta que llegó un momento en que los trabajadores de Guarena yo recuerdo esa mañana estaba dando una conferencia con Edarle Herrera sobre la represión gomecista contra los que no tenían trabajo me dicen, la cosa está que arde en Guarena. La gente había empezado a quemar bucetas porque no le daba el salario para pagar el pasaje. Eso, como una chispa, reventó, no solo en Caracas, sino en todo el país. Una sublevación popular que duró más de una semana. Antes había habido otras En Mérida, dos años antes, hubo el Meridazo, una semana completa de sublevación popular y los medios callaban eso y no había ninguna reacción. Por diversos medios le habrán llegado historias del Caracazo, como las de la compañera que ha logrado transmitirle. Allí se ametralló las viviendas populares con armas de alto calibre, se mató gente indiscriminadamente, hubo Chávez Frías estaba en ese momento enfermo, no podía participar en ninguna de esas acciones y sin embargo sintió el impacto terrible de lo que significaba un pueblo sacrificado a un proyecto imperialista, antinacional, antipatriótico, capitalista y además transnacional. ¿Por qué Carlos Andrés Pérez, que había sido presidente era supuestamente el gran candidato iba para la presidencia de la OEA eh, es decir, era un individuo se dejó caer en semejante cosa la ilusión una ilusión contra la cual luchó el proyecto de izquierda continuamente que es la de que el capital extranjero nos va a salvar milagrosamente si nos entregamos a él ese es el cuento de Carlos Andrés fue el cuento de Caldera, fue el cuento de León y fue todo eso. Y todos esos cuentos han terminado catastróficamente. Porque no solo ha habido un caracazo. Hubo el caracazo en Venezuela, pero en Ecuador tienen ustedes una sublevación contra el neoliberal Lazo. En Chile los jóvenes salieron desafiando la pérdida de la vista contra un proyecto neoliberal impuesto por la sangre y el fuego. En Perú están los indígenas y todos los ciudadanos en la calle luchando contra una dictadura neoliberal. Entiendan esto. Toda dictadura neoliberal comienza con una masacre y termina con otra. Por eso, Venezuela, que tiene el orgullo de haber conseguido y haber hecho prevalecer la deuda social de los enfermos, de los analfabetos, de los desposeídos, de la gente sin vivienda. Bien, esa es la transmisión que se realiza en este momento desde el cuartel San Carlos aquí en Caracas... ...a propósito de la conmemoración de los 34 años de la rebelión popular del Caracazo, Una fecha de suma importancia para nuestro país tomando en cuenta lo que de un momento hasta acá... ...ha sido una referencia, una fecha de referencia, un momento histórico para la Venezuela contemporánea. En aquel momento... Hubo una explosión o un estallido social, pero más allá de ese término, estallido social, es precisamente la necesidad de un pueblo de volver a justicia. Volvamos a esta actividad. Venezuela. Que viva Venezuela por siempre. Es realmente un honor poder estar hoy acá a 34 años del Caracazo, poder reflexionar y hacer lectura de lo que significó para nuestra historia. Doy un saludo muy especial al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado Diosdado Cabello, a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ministro, ministra, pueblo venezolano que se encuentra acá. Veo caras muy jóvenes. ...otras no tan jóvenes que saben que la historia que se ha contado también la vivieron. Por aquí veo a Lilian Blazer, ustedes cuando vean a Lilian y a su camarita... ...ahí tienen la historia contemporánea en esa cámara... ...y Lilian tiene muchas imágenes de lo que sucedió ese 27, 28 de febrero de 1989. Yo escuchaba a América... E iba recordando un poco de lo que se vivió en esos días. Yo tenía 19 años, ya pueden sacar la cuenta. Tenía 19 años y era estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Y yo recuerdo que ese día habíamos planificado una protesta en la universidad. Y no llegó la policía, porque estaban en una situación en Guarenas, Guatire. Y yo quiero con esto significar que el Caracazo fue una verdadera expresión del hartazgo del pueblo venezolano a las políticas neoliberales, al paquetazo que pretendió imponer Carlos Andrés Pérez junto al Fondo Monetario Internacional en Venezuela. Yo no diría que fue solamente espontáneo, yo pienso también que fue el producto, la acumulación de la conciencia política de nuestro pueblo que venía también de padecer la traición con el pacto de punto fino, aquellos jóvenes que se habían alzado contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y venía también un proceso donde la izquierda revolucionaria de Venezuela en los años 60, en los años 70, fue masacrada la Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en este acto en conmemoración de los 34 años del Caracaso. Precisamente estos hechos históricos que ha acompañado el pueblo venezolano hoy se rememoran. Precisamente porque en aquel momento sacudió a nuestro país y al mundo. Y con estrategias de violencia también vimos cómo se registraron en el país. Importante destacar el encuentro del pueblo venezolano para conmemorar estos 34 años... ...de la rebelión popular del Caracazo. A esta hora vamos a seguir viendo y escuchando las palabras de la vicepresidenta ejecutiva. traicionar la unión cívico-militar que aquel 19 de abril de 1810 había significado la chispa de la independencia de Venezuela. Se pretendió traicionar esa unión cívico-militar que sería tres años más tarde reivindicada con el 4 de febrero, cuando unos jóvenes soldados con ese espíritu del 27 de febrero irrumpieron con ellos, con el comandante Chávez, como un rayo de luz de esperanza para Venezuela. Y significó el 27 de febrero de 1989, profesor Luis Brito, un quiebre del bipartidismo. El bipartidismo que era la alternancia de dos partidos que traicionaron, que se sumaron a los pactos de la oligarquía económica venezolana y traicionaron las aspiraciones legítimas sentidas de nuestro pueblo. Y se alternaban en el tiempo, pero era un solo proyecto, el proyecto de la entrega de Venezuela al servicio de los poderes transnacionales foráneos dirigidos desde Estados Unidos de Norteamérica. Este año 2023 se celebra, se conmemora, se cumplen 200 años de la doctrina de Monroe y marcó nuestra historia, esa contradicción histórica entre Monroe y nuestro grande padre Simón Bolívar, los héroes y heroínas de nuestra patria. Y lo traigo a colación porque el 27 de febrero... Fue la acumulación histórica de la conciencia política del pueblo venezolano que se hartó y dijo no más. Y fue la primera sublevación en el mundo contra el Fondo Monetario Internacional. Y hay que decirlo con orgullo, Venezuela es un país desde su origen, desde sus raíces, profundamente antiimperialista. No nos gobierna ningún poder, sino el sagrado poder del pueblo venezolano. No hay poder superior sino el de Dios. No puede ningún gobierno extranjero a venir a darle órdenes al pueblo venezolano. Y allí se equivocaron, allí se equivocaron. Y por eso nunca han podido entender, ni jamás entenderán, lo que lleva este pueblo en sus venas. A Bolívar, a Urdaneta, a Ayacucho y a todos nuestros héroes y heroínas que han caído en la lucha por la independencia nacional. Y yo recuerdo, Carmen, ese 27 de febrero yo no pude llegar a mi casa. Todas las calles de Caracas estaban tomadas por expresiones de rebelión y de represión también, hay que decirlo. Cuando, bueno, militarizaron por completo y se fueron contra el pueblo. Hay investigadores que señalan, según registros de la Dirección de Inteligencia Militar de la época que los fallecidos superaban los 2.000 venezolanos y venezolanas por esta rebelión popular. Y recuerdo también, formé parte del grupo de venezolanos y venezolanas que conformamos el Comité de Familiares y Víctimas del 27 de febrero, cuando amanecimos en el Cementerio General del Sur, buscando a las víctimas de esa aprobiosas, ...terrible... ...sentimiento... ...y órdenes que dio Carlos Andrés Pérez... ...de asesinar... ...a nuestro pueblo... ...y no era de extrañarse... ...yo quise Dios dado ...traer algo... ...que dijo George Bush... ...expresidente de la Unión, de Bush, de 1990, ...en un almuerzo organizado... ...por la Cámara Venezolana... ...americana... ...y dijo sobre Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez este es el pionero más resaltante del camino, del nuevo camino para el desarrollo de este continente. Quitar, profesor Librito, los controles estatales, vender y privatizar las empresas del Estado, eliminar los impuestos de importación y exportación. Y es por eso que he propuesto. Nuestra iniciativa para las Américas, para abrir las puertas a la libre circulación de bienes y abrir el comercio. Eran las primeras voces, las primeras líneas de lo que luego sería el Alca, una zona de libre comercio para nuestra región. ¿Y por qué Carlos Andrés Pérez, como el pionero de los pioneros, no, el lacayo más lacayo, porque sabían que Venezuela Sería y fue la piedra de tranca en el zapato para el área de libre comercio de las Américas, Alca. Allá se alzó el comandante Hugo Chávez en Argentina, con Néstor Kirchner, con Evo Morales. No al Alca y triunfó el no al Alca. Quiero decir, quiero decir al, al carajo correcto. Y quiero decir con esto que estamos sumando las décadas de historia desde Monroe y Bolívar, a la revolución bolivariana y su permanente batalla contra los intereses imperiales que pretenden someter a nuestro pueblo. Ha sido Venezuela siempre, y no lo digo por falsa modestia, lo digo con orgullo, pero sé que significa los grandes sacrificios que tiene que hacer el pueblo venezolano para enfrentarse en su historia a lo que han sido los poderes imperiales. Venezuela siempre ha sido y ha estado allí, como dijo una vez Donald Trump, que todas las opciones estaban sobre la mesa, Venezuela siempre ha estado en la mesa de los imperios, de sus planes perversos, criminales, por apoderarse, no solamente de sus grandes riquezas materiales, que bendecidos estamos y las tenemos pero también por derrotar el proyecto histórico de lo que significa un pueblo rebelde, un pueblo antiimperialista, y que en esta época terrible de bloqueo criminal que pretende extorsionar la voluntad de los venezolanos y de las venezolanas, ha sabido también decirle con mucha dignidad que no han podido ni podrán. Yo pienso en cada, en cada sanción que se va contra los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria, que afecta sus salarios. Pienso que esta resistencia victoriosa de nuestro pueblo, allí está ese espíritu rebelde, ese espíritu antiimperialista del 27 de febrero, del 4 de febrero, del 27 de noviembre. Una historia que se traduce en lo que ha sido la reivindicación de nuestras raíces históricas, de nuestro padre, Simón Bolívar, frente a cada día de resistencia a las sanciones, está ese espíritu antiimperialista. No habrá en Venezuela, que lo escuchen bien, no habrá en Venezuela restauración neoliberal, habrá sí resistencia victoriosa de nuestro pueblo. Sabemos... Y así lo entendemos, pero hay grandes diferencias de aquel pueblo del 27 de febrero de 1989 que salió a las calles con su voz en alto, con su cuerpo. Y el pueblo de hoy que está acompañado por una revolución, que está el presidente Nicolás Maduro, no un lacayo, no un servil, sino uno de ustedes en el Palacio de Miraflores. ¡Qué gran orgullo para Venezuela! Y que frente a todas las dificultades está el sistema de protección social que nos heredó el comandante Hugo Chávez. Y ese sistema de protección social, de acompañamiento de nuestro pueblo, Chávez siempre lo pensó, avisorando las dificultades que se le venían a nuestro pueblo con la guerra económica. Una guerra económica sin precedentes, de asfixia a nuestra economía. Y el pueblo venezolano ha sido sabio, con sus poderes creadores, como diría Aquiles Nazoa, ha sido sabio en saber enfrentarlas, en saber superarlas. Y sabemos que vamos por un camino de batalla, de lucha, pero eso es lo que nos da posibilidades y oxígeno de seguir viviendo, de saber que nunca nos hemos entregado de saber que nunca nos vamos a rendir, de tener la certeza absoluta de que seguiremos por este camino de batalla por los intereses más sagrados que es la independencia de nuestra patria, la soberanía de Venezuela, su integridad territorial. A 34 años del 27 de febrero de 1989, en el 92, el 27, el 4 de febrero y el 27 de noviembre resumen realmente lo que es este pueblo. Un pueblo de héroes y un pueblo de heroínas que jamás se entregará y seguirá por la senda de hacer respirar a Venezuela con su dignidad en alto y marcando la gloria en las páginas de nuestra historia. Muchísimas gracias, compañero. Sigamos triunfando junto al presidente y al pueblo venezolano, que no está solo y siempre seguirá en batalla permanente por la victoria de Venezuela. Gracias. Gracias a la participación de la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, por esta importante intervención. A continuación, palabras... ...del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...Capitán Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho afecto, querida hermana... ...compañera Delcy, ...compañeros ministros... ...¿ah? Compañeros ministros, compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, pueblo de Caracas, pueblo de este hermoso valle, mujeres y hombres. Les mi saludo con mucho respeto para ustedes. 27 de, de febrero, hablaba Delcy de la edad que teníamos. Quienes tenían menos de 35 años, probablemente no tengan, es más... Tenían menos de 40 años, probablemente no tengan ningún recuerdo de lo que ocurrió aquí, de las cosas que estaban alrededor de esos hechos, de dónde veníamos nosotros, cuáles fueron las causas que dieron origen a lo que ocurrió aquí en Venezuela. No era poca cosa lo que ocurría en nuestro país. Estaba el aparato mundial de medios de comunicación, financieros, de guerra, eh, concretando lo que ellos llamaban el fin de la historia, ¿no? Se acabó todo. Sin saber que a los pueblos olvidados, a los pueblos que ellos han siempre subestimado y despreciado, nadie les ha escrito su historia, El mismo pueblo la ha escrito, a veces con sangre, a veces con sangre año 89 paquete económico neoliberal algunos algunos inmorales quieren comparar situaciones en aquel momento los gobiernos de turno no es que, no es que solo tenían el apoyo de Estados Unidos no, aquí gobernaba Estados Unidos a los presidentes los ponía el imperialismo a los presidentes los sostenía el imperialismo, le daban golpes de... ...para concretar sus fines. Venezuela no escapaba a eso. Era la segunda oportunidad que iba la presidencia... ...Carlos Andrés Pérez. Un asesino confeso. Un asesino, no estamos hablando de un ciudadano normal. Ya había ejercido funciones como ministro de interior, viceministro, ministro de interior... Y los muertos de nuestros jóvenes que hablaba Luis, muchos de esos muertos están tienen la firma de Carlos Andrés Pérez. La desaparición de jóvenes venezolanos, muchachos, muchachas venezolanas, tiene la firma de Carlos Andrés Pérez. Asesino. Y ahí no había derechos humanos. Ahí no había OEA. Ahí no había oh no ahí no había corte penal internacional no había nada de eso al contrario vino para acá George Bush y lo felicitó lo reconoció a Carlos Andrés Pérez tú hablabas compañera delsi de dos mil muertos yo tenía un conocido en el ministerio amigo nuestro era mayor creo en ese momento Pérez Isa era ayudante del ministro y ellos en una cartelera iban anotando la cantidad de muertos. Cuando llegaron a dice él, cuenta que cuando llegaron a 3.600 muertos, dejaron de anotar. Ya no siguieron anotando. A los muertos, Lilian quizás tiene mejor referencia que nosotros, a, a los hermanos muertos, los recogían con equipos, con payloader y los echaban en camiones y los llevaban a un lugar que ellos no encontraron otro nombre que ponerle, La Peste. Es el desprecio por nuestro pueblo. Y después llegaron y dijeron que Chávez dividió a Venezuela. Son los mismos que cuando llegó el comandante Chávez, comenzaron con su cuento que Chávez dividió a Venezuela. Venezuela estaba partida en mil pedazos, y necesitaba un Hugo Chávez para que la reconstruyera. año 89, palabras del comandante Chávez también, Él dice que ese año se activó el poder constituyente originario. Nuestro pueblo no tuvo otra opción, hizo lo único que podía hacer, reclamar, protestar, fue reprimido. Yo en ese tiempo ya me había graduado de la academia militar, estaba estudiando en el Ufan. Debo decir que no, no tuve ninguna asignación de responsabilidad porque estábamos estudiando. Pero sé que la fuerza armada nacional, la fuerza armada de esa época, cometió horribles crímenes contra nuestro pueblo. Y dentro de mi responsabilidad de soldado de bolivariano, de chavista, de revolucionario, de imperialista pido perdón al pueblo de Venezuela en nombre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y asumimos la responsabilidad histórica. Miren, muchachos, muchachos. El ministro de Interior de la época se llamaba Alejandro Izaguirre. ¿Algunos los más viejos lo recuerdan? Le decían el policía Izaguirre, no por bueno precisamente, no por buena. Era parte de los esbirros del pacto de punto fijo para asesinar y perseguir gente. Y ellos daban todos los días, para que ustedes vean cómo es la historia y la cobardía de la dirigencia adeco, copellana, porque al final son lo mismo, ¿no? Ellos daban todos los días un parte y se paraban el ministro de interior y decía, bueno, la situación, siempre estaba controlado todo, según ellos pero el pueblo hervía las calles, las calles hervían con nuestro pueblo un día la cosa se puso como, como es ruda, ¿no? y se paró ese señor señor ya mayor, creo yo, tendría en ese momento, ¿cuánto? 55 años 60 tendría se paró le, repito, le decían el policía y no por bueno, y se puso a hablar con un papel en la mano, y de repente, supuestamente le dio algo, no puedo, y se retiró con las manos temblorosas, miren, este pueblo es tan noble, que mucha gente creyó esa actuación, esa actuación es digna de un Oscar de la Academia. Es digna de ganarse los premios, porque esa fue la forma como la clase política de Venezuela eludieron la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. El ministro no pudo, adivinen quién salió de ahí en adelante, asumir la responsabilidad. El ministro de la Defensa. Y asumió la responsabilidad en nombre de la Fuerza Armada y esos muertos de 27, 28 de febrero, están en la conciencia de nuestra Fuerza Armada. Y él se creyó, claro, primero, dos y tres, y el ministro de la Defensa se creyó al cuento que él era un tipo de proyección. Hasta lo hicieron presidenciable en esas épocas. Mire, el tipo está asumiendo... Vale, la clase política se echó para atrás, le dejó la responsabilidad de la Fuerza Armada, la clase política no tiene nada que ver, se olvidó la gente, las medidas económicas, los asesinos son los de la Fuerza Armada. Ocurrió. ¿Y cuál fue la consecuencia inmediata de eso? Porque la historia no la veamos solo el cuatro de febrero, el 27 de, de noviembre, de febrero, perdón. O 28, primero, dos, tres, no, no la veamos así. Es una parte de la historia. Nosotros estábamos en los cuarteles. Ya el movimiento iba agarrando, el movimiento bolivariano revolucionario 200 iba agarrando forma bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez. Iba tomando forma en silencio. En silencio. Creo que no hay mucha gente del 4 de febrero aquí. No, estoy yo solo, me quedé solo aquí. Mentira, estoy acompañado con ustedes. Estoy acompañado con ustedes. Y nos... nos A los a los oficiales, que de alguna manera también los, los perseguían, los señalaban, y en silencio lo hicimos. Y el 27, 28 de febrero fue como... ...la gota que derramó el vaso... ...y nosotros salimos el 4 de febrero... ...y cuál fue la primera consecuencia inmediata... ...el pueblo vio unos militares... ...que salieron... ...pero qué dijo el pueblo... ...yo voy a salir con los que me masacraron hace tres años... ...nadie sabía quién era Hugo Chávez... ...el pueblo conoció a Hugo Chávez cuando le dieron, les dieron... ...sus 49 segundos y dijo por ahora... ...pero el pueblo tenía toda la razón... ...en no acompañar a un movimiento de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque cuatro, tres años antes... ...esa misma Fuerza Armada había participado en la masacre de ese, de ese pueblo. Y hoy día... ...así como ese día... Se, ...el poder constituyente originario se manifestó... ...nosotros tenemos esta constitución... ...esta constitución es consecuencia del 23, del 27 y 28 de febrero, esta constitución, porque eso también sirvió de acelerador de lo que venía ocurriendo. Y un pueblo que ese día salía, miren, muchachos, los más jóvenes, las imágenes son dantescas, no había forma, de no ponerse a llorar recuerdo nítidamente nítidamente un niño tirado en el suelo atravesado por una bala de fusil y el niño llevaba en su mano una lata de mantequilla de una marca X y el niño quedó en el suelo atravesado con su lata al lado no había manera Aquí mismo ponían una ametralladora apuntando hacia arriba y otra hacia abajo. Y después a las seis de la tarde el que saliera era responsabilidad de él. ¿Y quién aquí investigó eso? ¿Qué voces se levantaron? ¿Quiénes salieron a decir algo en contra de eso? No, esto tenía el apoyo de los Estados Unidos. Había que defender las políticas neoliberales. Había que defender... ...la propuesta de Washington... ...y nadie podía hacer nada... ...y pueblo que lo hiciera era exterminado... ...nosotros salimos de primero, sí... ...Venezuela... ...como bueno, ha ocurrido en muchas ocasiones... ...salió en vanguardia... ...así como nosotros podemos decir hoy... ...que Venezuela sigue siendo vanguardia... ...de las luchas, de los movimientos populares... ...en el mundo entero... ...y cada día... Cada día nos declaramos más socialistas, más bolivarianos, más antiimperialistas, y sobre todo, creo yo, y sobre todo, más chavistas. Ellos no nos pueden echar cuenta a nosotros, ¿eh? Ellos no nos pueden echar cuenta a nosotros cuando hoy quieren asumir banderas que no les pertenecen. Quienes masacraron a los pueblos o al pueblo no pueden salir hoy a, a asumir banderas de derechos humanos. Ellos son unos asesinos. Recuerdo que estábamos en la asamblea de Elcy, y quiso un con Jorge, presidente de la asamblea, y quiso un diputado de opositor defender a Carlos Andrés Pérez. Y Jorge lo único que le dijo, sí, defiéndelo, que él asesinó a mi padre. Pero Jorge es uno de los más de 11 mil venezolanos y venezolanas que fueron asesinados, de los cuales, muchachos, muchachas, hay tres mil que no han aparecido, que sus cuerpos desaparecieron. De manera que sí, 27 de febrero fue un día de rebelión popular, pero es consecuencia de años de atropello y de represión contra un pueblo que explotó ese día, dijo, no nos las calamos más y nos vamos para la calle a costa de nuestras propias vidas. Miren que, que nosotros hemos pasado cosas, miren que este pueblo ha aguantado, miren que este pueblo ha resistido Hoy el imperialismo no nos lanza bombas, pero nos aplica sanciones y bloqueos que causan a veces más muertes que las bombas. Dicen ellos mismos que el bloqueo y las sanciones han ocasionado la muerte de más de mil personas solo por causa médica. Estudio de ellos mismos, no nuestro. Y si lo dicen ellos, imagínense ustedes, imagínense ustedes. Ahora nos reclama la historia, esa historia que se que se escribió ese día, esos días 27 y 28. Nos reclama la historia que el pueblo el pueblo nuestro pueblo. Debemos aprender de esas lecciones. Y ante el enemigo común que tenemos, al enemigo ante el enemigo histórico que tienen los pueblos del mundo, que es el imperialismo, los pueblos tienen que permane permanecer cada día más unidos estructuralmente alrededor de sus propias luchas, nadie nos va a regalar nada, nadie espere que nos van a regalar nada, nadie espere que a Venezuela mañana el imperialismo va a decir no, vamos a quitarle las sanciones, es más, preparémonos para, que no, para más sanciones y más duras sanciones y con esas más duras sanciones este pueblo seguirá adelante y seguirá levantándose y poniéndose de pie ante quien sea, llámese como se llame porque se la debemos a los mártires del 27 de febrero, se la debemos a los mártires jóvenes de la guerrilla, de los jóvenes que se fueron a la guerrilla porque no tuvieron otra alternativa. Se la debemos a los mártires de las guarimbas que ellos ocasionaron, a los degollados con sus guayas, a los fusilados por ellos, por francotirador, a los quemados vivos, se las debemos. Ellos son los que van a ver, venir a gobernar este país, ¿Son ellos los que van a venir a, a darnos lecciones a nosotros? No, no son ellos, son unos inmorales. Ellos están absolutamente, digo yo, inhabilitados moralmente para gobernar este país. Fíjense, eso suena bonito, no volverán, pero eso no se hace solo, eso no se hace solo, ¿verdad? Eso se hace batallando, peleando, luchando, dando la cara, resistiendo. Cuando el presidente Nicolás Maduro, un hermano presidente Nicolás Maduro habla de resistir, no es aguantar. No, yo voy a aguantar en un chinchorro tirado ahí en un sillón no, es resistencia, en rebeldía, como somos los chavistas, como somos los venezolanos, como es este pueblo, en absoluta rebeldía. ¿Y en rebeldía contra quién? Contra los que nos quieren imponer las cosas. ¿Quién nos quiere imponer a nosotros sus políticas, sus modelos del imperialismo norteamericano? Nosotros lo decíamos al principio, ¿recuerdan? El imperialismo, y mucha gente decía, bueno, le van a echar la culpa al imperialismo siempre. Vean, el imperialismo ya no está, como lo dijo Jorge Arriaza un día, no está detrás de los golpes de Estado. El imperialismo dirige los golpes de Estado. Está al frente de los golpes de Estado. Es quien pone la plata, paga a los mercenarios, los entrena para acabar con los movimientos populares y los sitios donde ellos quisieran tener presidentes títeres. Si aquí ellos hubiesen logrado los objetivos de acabar con la revolución, de que Juanito Alimaña lo hubiese sido reconocido como presidente en verdad por, por el mundo entero y no por Estados Unidos y sus secuaces, este país estaría en una guerra civil. Yo no tengo ninguna duda que estaríamos en una guerra civil. Porque ese espíritu rebelde está vivo, completamente vivo. Y yo les decía, 4 de febrero, ustedes, el pueblo se quedó, salvo excepciones, pues, que sabían. 27 de noviembre, igual. ¿Y qué fue lo primero que trabajó el comandante Hugo Chávez? Una vez que llegó a la presidencia. ¿Ustedes recuerdan aquel plan Bolívar 2000? ¿Por qué ustedes creen que el comandante Chávez habló del Plan Bolívar 2000, porque había que acercar a nuestra Fuerza Armada a nuestro pueblo para que no se dividiera, como bien lo dijo el compañero Luis Grito, para que no estuviera dividido. Y se creó la Unión Cívico-Militar y dentro de esa Unión Cívico-Militar quedó muy claro que el pueblo es el ejército en armas y que somos los dos brazos de un mismo cuerpo. Por eso, el día 11, 12 y 13 de abril, este pueblo, en unión con su fuerza armada leal al presidente Chávez, a la revolución y a la patria, rescataron al comandante y lo pusieron nuevamente en la presidencia de la República. Eso no ocurre en otros sitios, Vienen compañeros del mundo y nosotros le decimos, háblame de tu fuerza armada. El imperialismo sabe trabajar, el imperialismo sabe operar, el imperialismo masajea egos. Nosotros hemos tenido compañeros que estaban de este lado de la fuerza armada con grados superiores y terminaron traicionando porque se dejaron masajear el ego. los pusieron a pensar eh, en pajaritos preñados, ¿qué dicen? En pajaritos preñados. Les dijeron, tú eres el mejor de la cuadra, peínate de lado porque hacia atrás te ves muy rudo, ponte camisas blancas para suavizar tu imagen, ponte unos lentes que te den aire de intelectual para que crean que tú eres inteligente y los van preparando. Pero al final terminan traicionando terminan haciendo lo que el imperialismo quiere. El imperialismo sabe trabajar. Vean lo que ocurrió en Bolivia. Vean lo que ocurrió en Bolivia. ¿Quién dio el golpe de Estado a Evo? Su fuerza armada. ¿Dónde estudiaron ellos? ¿Dónde habían estado antes? En Estados Unidos. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Por eso nosotros hemos estamos obligados a consolidar cada día más la unión entre el pueblo y la Fuerza Armada. El Comandante Chávez vino para acá, el 8 de diciembre, con sus dolores, con su carga histórica que tenía, vino aquí, acá y nos dio varias órdenes, varias órdenes, pidió, dijo, unidad de los patriotas, nosotros, unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nombró una por una, una por una, unidad ante cualquier circunstancia. Y al final remató con una cosa, con una, cuatro palabras, unidad, lucha, batalla y victoria. Algunos creen que es un lema para una campaña, no, es una orden de Chávez. Es una orden del comandante Chávez. Hermanos y hermanas, las amenazas no terminan. Las amenazas están presentes. El enemigo está allí y nos tiene cada día más odio. ¿Saben por qué nos tiene más odio? Porque no han podido con nosotros. No nos van a poder, pero por eso nos tienen más odio. Por eso son, son más insidiosos, más ahí donde duele, ¿ves? Por eso atacan a nuestro pueblo. Ellos dicen, no, las sanciones solo son para los jerarcas del régimen. Y a los jerarcas del régimen... Le están congelando las cuentas y uno pregunta, ¿cuáles cuentas? Y le están quitando los bienes, ¿cuáles bienes? Es mentira, es su campaña para que los pueblos se desmoralicen, depende de nosotros. Yo estoy seguro convencido, estoy seguro, y uno ya ha visto tantas cosas, que este pueblo en ninguna circunstancia va a, a jugar, a hacerle el juego a lo que quiera el imperialismo. Este pueblo cada día estará más unido bajo el liderazgo y la dirección del compañero presidente Nicolás Maduro para enfrentar a quien tengamos que enfrentar, en la circunstancia que sea, donde sea y en el ámbito que ellos quieran, y en todos ellos nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Que viva el 27 y 28 de febrero. Independencia y patria socialista. Que viva. ¡Que viva esto, eh! Un pueblo entero, inmidada avanza por las calles del pueblo con fuerza y esperanza. De conciencia, furor nacionalista, se llegan con la patria, la, la, la vida y su consigna, son los que comunicados por el tramante. Es el ambiente en el que se ha desarrollado este del 27 de febrero de 1989, 34 años de la rebelión popular del Caracaso y las autoridades han destacado que hay mayor conciencia de la población venezolana que vivió y padeció estos acontecimientos que no están dispuestos a repetir estos sucesos que además atentaron contra los derechos humanos en nuestro país, daban datos importantes y cifras, más del 80% de la población venezolana estaba sumida en la pobreza extrema y todo este contexto conllevó a la población a reclamar y hacer valer sus derechos. Es parte entonces de la, de la información que podemos aportar desde la plaza Hugo Chávez en el cuartel San Carlos de la parroquia Altagracia, con el lema prohibido olvidar. Nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezuela, ¿no? de televisión. Adelante. Gracias María Jiménez por la cobertura de esta actividad, 34 años de los hechos del Caracaso, una referencia histórica en el país, es importante para los padres, líderes de familia comentarle a los hijos sobre esos hechos para que ellos también puedan sacar sus conclusiones entre lo que ocurrió en aquella época, la Venezuela de aquella época y la Venezuela de ahora con sus complejidades, pero es importante todos estos actos en referencia a la historia en nuestro país. Sí.